¡Wopa a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Stepintora y tenemos un nuevo sorteo que es el juego de Pokémon Sol que va a salir el próximo día 23 de noviembre y me dirán Espera, espera, espera, espera un momentito, un momentito ¿Cómo vas a darme el juego si aún no ha salido? Pues no, mira, lo que voy a hacer es hacer una transferencia de dinero desde mi app del BBVA hacia cualquier cajero para darte el dinero que cuesta el juego. Entonces ya con ese dinero puedes comprarte este juego. En realidad es para este juego, pero te puedes comprar que te dé la gana. Preferiblemente este. Las bases del concurso son muy sencillas. Primero que nada tienes que suscribirte al canal de Pintora. Tienes que darle like al vídeo. Tienes que comentar participo también en el vídeo. Tienes que seguirme en Twitter. También tienes que retuitear el vídeo. Estas son las condiciones Pondré alguna que otra sorpresita más por el vídeo, a lo mejor aquí arriba en la parte de información. ¿Hasta cuándo estará el sorteo? Pues el sorteo estará hasta el día 26 del 11. Pero si el juego sale el día 23... Pues sí, el juego sale el día 23, pero el sorteo estará hasta el día 26. El día 26 te hago la transferencia de dinero y así podrás írtelo a comprar, o si ya lo has comprado, pues mira, te lo ahorras. Solamente me queda decirles que mucha suerte. Si te ha gustado, dale like. Ya tienes un paso de los 5 para ganar. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Ya tienes el segundo punto para ganar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísima suerte nuevamente a todos. Adiós.